Saludos a todos y bienvenidos a este video tutorial de Kacheme.org en el cual se va a aprender a simular una unidad flash mediante el simulador COCO. Primero se va a calcular de una micrófono molecular de benceno, tolueno y osileno la temperatura de rocío de burbuja a una atmósfera de presión. Primero se seleccionan los componentes del sistema. Se pueden seleccionar pinchando directamente aquí o en la barra de herramientas Inclusive configurar. Añadimos un nuevo paquete de propiedades. Seleccionamos nuevo. Vamos a poner el nombre de Flash 1. El modelo termodinámico seleccionado va a ser SRK. Por ser todos los componentes hidrocarburos. Componentes o benceno. solo y sileno. Asignamos el paquete de propiedades. A continuación, se selecciona la unidad de operación que vamos a utilizar, en este caso un flash, separador flash, y se dibujan las corrientes de entrada. salida, vapor, y la corriente de salida del líquido. A continuación, se ponen las condiciones de entrada, 325, temperatura ambiente, 198 Kelvin vamos a cambiarlo vamos a ponerlo en grados centígrados mejor 25 y como es isomolecular tenemos la misma cantidad de cada componente y 100 moles de flujo a continuación se deben escribir las condiciones de operación, en este caso la presión es constante, 5, la presión de salida también. La temperatura de salida es lo que queremos averiguar, o de burbuja o de rocío. Primero vamos a averiguar la temperatura de burbuja, por ello la fracción de vapor inicial va a ser igual a cero ahora las especificaciones son completas y resolvemos el sistema el sistema tiene una temperatura de burbuja de 103 grados centígrados para averiguar la temperatura de rocío se debe cambiar la fracción de vapor en este caso va a ser igual a 1 resolvemos la temperatura de rocío es igual a 121,5 grados centígrados Ahora vamos a resolver otro ejercicio en el cual vamos a resolver las fases de equilibrio obtenidas a partir de un líquido subenfriado que se somete a una destilación flash con una vaporización del 32,5% en moles a una atmósfera de presión y el líquido va a contener 50% de benceno, 25% de tolueno y 25% de oxileno. Por lo tanto, en nuestro sistema anterior cambiamos las condiciones de entrada, ponemos 50%, y 25% de los otros componentes comemos la fracción de vapor que ahora es 32,5% y resolvemos nuestro sistema para saber las fases de, de equilibrio podemos o pinchar aquí y ver y vemos tanto la de líquido como la de vapor y también se pueden también se pueden ver las composiciones de equilibrio, ¿ok? Muchas gracias por su atención. Puedes visitarnos en la página de khtm.org. Y si tienes cualquier pregunta, no dudes en escribirnos a info.htm.org.